Por tradición, cambia mierda. ¡Viva Santa Cruz! ¡Bum! Pierro, no escuchó las preguntas. Si el gobierno no escuchó las preguntas, se la voy a resumir. Censo 2023, sí o sí. Si no, si no, el 22 de octubre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está escuchando, señor presidente. Y este pueblo no se vaya a su casa si no tenemos un censo en 2023. Por si no me escuchó, el censo se hace en 2023. Sí o ¿Sí? sí. Porque la unidad en, país, en su pueblo. hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año. No es la consecuencia del paro porque no ha ocurrido nada nuevo sobre la propuesta que el presidente realizó. No hay, nada, no hay absolutamente nada nuevo. Se ha recorrido un mes y ese mes de septiembre que ha pasado de octubre al 24 a redistribución de recursos del mes de septiembre, es el resultado del trabajo de la mesa técnica, no es el resultado tampoco de una movilización.